De decir que estamos de lado de las si sí, la patada es buena el centro es un poco alto mal, la patada un poco alto Como una interferencia de pase, de encima de parte de la trepa. es lleno, Saca la jugada, se le trae su Ahora una formación de lado derecho, corredor del mismo lado. ¡Pase! Estamos en el número 30, el centro es bueno, el foldeo es bueno. se mueve se malón! <ríe> y va a ser primera oportunidad de 10 para el conjunto de Jets ese intercambio y cómo regresar el... a la otra a la otra y el mismo que tiene el balón pierde la posición. y la... el conjunto de 10 desde el punto donde ya saca la jugada se le su completo con su número 9, que la defensa! ¡No se van! Por favor, participamos en antes. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! del lado izquierdo. Corroboran <risa> el del lado la izquierdo. Adelante, los la tele, los controles. Fuera. Fuera. Adelante, los la para atrás, para la una Se esto, es Taperos, taperos, taperos, bueno, aquí es la formación del del lado izquierdo, todo el lado, de lado de los Chulo. la los dos goles. a lado izquierdo, lanza la el pase. completo! ¿Viste el corte? no, no, lo logra controlar la falta de... Ya es tomada pero marchada de forma inmediata. ¡Venga, que... es incompleto, no venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, lado derecho, de la jugada, de ah, el... el... el... ¡Va a ser recuperado por... Sí, ahí tiene, creo que es de pantera, sí, es de... Me parece que nos están llegando aquí a través de la transmisión de las TV, misma formación, todo del mismo lado, saca la jornada, hecho para atrás, tiene la lanza el pase. El Saca la jugada, se la toca, se la queda, ¡Yeah! Es un upside por parte del conjunto de panteras y, y repite el intento de patada No, no, no, no, no es un derracko. Más o menos Tengo una patadita, una patadita! Eh, Bueno, la patada Me parece muy mal. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Sin ¡No! ¡No! Allora. El ¡No! ¡No! atrás! A la para ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ligeramente adelantados con ese esquino para que se ponga ese esquino que supone la pasada en la forma pero antes de los 10 esquinos he pensado nuevamente no, ¡Más me faltan! ¡Más me faltan! me faltan! ¡Más me faltan! ¡Más me faltan! me me me me me me me me me me me tan fuerte, el la ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! saca la jugada ¡Hola! ¡Hola! Lanza el balón. ¡Muy bien! ¡Muy Y desde ahí ¡Muy gracias. Dale, dale, dale. Se ¡Reversa, Se reversa, Se reversa! Se ¡Reversa, reversa traigo! ¡La ya no está no, tan... bajo, tanto, está muy vale, para tanto... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! más? una formación del trip del lado derecho todo regreso de Deco Sí, eran los controles Sí, jugada tiene hecho para el tiempo tienes tiempo más sigue es completo los dos van a mismo sitio Mira el poste del otro lado ¿Eh? la jugada es muy bien la de, el rey, el de Military, no. la las acciones ofensivas Fanta, la só, El balón para para están las cadenas puestas y vendrá segundo por y 10 diez para avanzar a ver vamos vamos lado derecho, vamos la vamos vamos vamos vamos de la eh, y con eso nos vamos a medio tiempo, así que resumimos la actividad. はい Aire, ¡Aire, aire! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ándale, ándale. Dale, deco, ándale, deco, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! dale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, sí, Ándale, bien, bien! ¡Vamos, vamos! la misma formación, corredor del mismo lado, la con esto mueve Todo muy bueno. Muy bueno. de ver, son pero para larga, que a ver, que se ve que se ve que se ve que se el que se ve que se ve ¡Va solo! Bien, bien, ah, se me fue esto, bien. Ya nosotros! rápido, Estamos tratando de hacer más <ríe> si se llega para parar la me disculpa, no hay cartelitos. No estamos resolviendo lo que se puede. Realmente, fantástico. ¡Opeña! tu ¡Y también! el ¿Qué a punto de ser anotación del corredor va a punto de va a dar! ¡Se va a Los del lado derecho. los corredor y en el barrio, se de y a la fuerza el tiene y manda, yo ahorita en en redes ya lo Estamos pasando, está cogiendo la parte. Ella cuarto, cuarto. No Preguntamos, pero no nosotros. ¡Salí! literalmente la acción que nos dieron fue... Pues aquí, aquí me instalaron una lámpara. No, pero son alambres. Yo ¿no? ya No hasta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no, no. ah eso es... ah, no, no, no. What?